A mi canal y si no me conoces aquí tienes mi querido Instagram, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy como ya veis son el título, vamos a probar chollos o productos top de Primor vamos a ponerlos a prueba La verdad es que Primor es una de mis tiendas favoritas, diría yo. Todo es súper económico y tienen productazos rollo de estos que a mí me gustan, que son así rollo tonterías. Yo qué sé, tienen de todo. No sabéis, no sabéis cuánto tiempo llevo esperando este momento, de verdad. Si veo que os gusta mucho haremos una segunda parte. Importante si estáis viendo este vídeo martes, martes día 30, tendréis en mi perfil de Instagram un sorteo de la mano de Primor para que podáis tener vosotros también vuestros chollitos y vuestros productos tops. Así que sin más violación vamos a comenzar. Os voy enseñar todo lo que tengo para probar. Empezamos con este limpiador de brochas eléctrico. Tratamiento de queratina por 4,45. Un espejo con luz y una pinza de las cejas incorporada. Rizador de pestañas con 400.000 recambios. Un bálsamo desmaquillante natural. Esto que me muero de ilusión por probarlo. Depiladora exfoliadora con luz. Otra depiladora facial que veremos a ver esto si me duele o no me duele. Aquí tenemos un cepillo redondo que por las características que tiene parece un cepillo mágico. Esta es una bola de silicona que ahora mismo la tengo dentro del congelador porque sirve para hacer tratamiento facial en las ojeras y Ahora os la enseño Y por último, flipé Flipé en colores cuando lo vi Hola El precio de esto es 51,90 Yo os lo veo más a un concepto de productos como super low cost Que sean una auténtica locura Pero a lo mejor esto lo metería en la sección de productos top de primo. Aquí estoy yo para probarlo Así que ahora sí que sí ¡Empezamos! No sé por qué pongo la mano, si es que voy a aparecer en el mismo sitio lo primero que voy a probar es algo que me hace mucha ilusión El limpiador de brochas 20 con 90 ¿Limpia y seca tus brochas? ¿Cómo que seca? Que lo acabo de leer en la web Pero ¿cómo que limpia y seca? O sea... Tres semanas después ¿Centrifuca para secar? What the fuck Que sí que seca De eso me acabo de enterar Ahora vamos a probarlo A ver, unboxing Yo ya le he metido las pilas Esto tiene una forma un tanto extraña Un peculiar, ¿no? Bueno, pues es esto Y esto gira Aquí tenemos... Eh... No sé lo que es Tranquilos Si esto es como un juguete No tiene mucho misterio, yo creo Y aquí tenemos el bote oh, Esto me hace muchísima ilusión Encima es súper pequeñito Vale, voy a montarlo ¡Qué guay, chica! ¿Quieres hacer una transición con algo transparente? <risa> Soy de lo que no hay. Vale, tiene el baño. Ya sé cómo se utiliza. Es súper sencillo y tiene muy buena pinta. Y yo cuando tengo que limpiar absolutamente toda mi brocha, me tiro muchísimo tiempo. Yo creo que con esto va a ser súper rápido. Para hacer la prueba del producto, voy a probar con la del maquillaje que es la que más utilizo. Como veis, está muy sucia ya. Como veis, son de diferente grosor. Estos tubitos vienen dentro del bol. Los tienes que colocar aquí y entonces tú vas comprobando cuál capa. Lo introducimos bien. Calculo que más o menos esto estará bien Le echamos el jabón Una vez que tenemos el cacharrito este puesto Metemos este Dios, esto me está haciendo demasiada ilusión, eh ¡Oh! ¡Hermano! ¡Ah! Meteríamos la brocha aquí Mirad cómo ya se va cambiando el color Y ahora ¡Oh! Me ha toda la cara Pero si está casi ya I'm flipping Hostia, y eso para secarla ¡Oh! Tío, esto me encanta Oye, pues ni tan malo. ¿no? Oye, pues a mí me ha molado. Mira, mira, mira. Hostia, que sí, que está seco. Oh, no me lo puedo creer y he de decir que no salpica cuando está rolando, vale, yo me a la terraza por si acaso pero no salpica nada, un mm, hiper sobresaliente, matrícula de honor, vale pues obviamente después de este productazo hablemos del rizador de pestañas, hay un problema, mirad mis pestañas, ahora mismo llevo extensiones de pestañas, entonces no voy a poder probar este producto en las pestañas reales, pero hablando de lo que me parece el producto en relación precio, vale 4,90 y por 4,90 que te venga el rizador con 6 bandas de silicona, lo veo bastante bien, me me gustaría probarlo, pero ya os digo, no puedo esto. Espejito mágico 10.99 Hay otro problema Soy la chica de las desgracias. Soy muy bruta, ¿vale? Y me lo he cargado Pero de verdad No la lío con ningún otro producto En serio, o sea Ya todo lo demás sí que lo puedo probar Este yo puedo hacer una review Este espejo es de la marca Better Tiene el aumento de por 10 aquí Y aquí es espejo normal En la parte del aumento Este aro es aro de luz LED Y algo que me gusta mucho de este espejo Es que lo puedes llevar en cualquier lado Por lo pequeñito que es Y además mirad esto de aquí Que yo pensaba que era un botón Pero no lo es Mirad Si sí, yo lo saco son pinzas de las cejas. Máxima precisión. Esto hay que abrirlo, ¿vale? Para colocar las pilas. Pues yo me he cargado el pitorrito este. Donde tiene que hacer contacto con las pilas. Yo las pinzas las puedo probar. Que mirad cómo son definidas. ¡Uh! Sí que quitan, sí. Dios, me encantan. Uli, Uli. Mira, no sé cómo iluminará Pero la función de lo que es este espejo de Que tenga aquí espejo normal, aquí súper aumento Y que tenga unas piezas incluidas Me encanta, me parece súper práctico Además, una cosa importante es que viene con pilas incluidas No se las tienes que comprar tú Ahora como vienen cosas relacionadas con la cara Voy a desmaquillarme y vamos a poner a prueba este desmaquillante Es vegano, vale 9.95 De ingredientes naturales Huele a algo natural, a un producto de cosmética natural Mirad, es así Voy a utilizar los desmaquillantes hechos por mi mamá Que son los discos reutilizables Pues supongo que esto habrá que hacerlo así wow. Vale, yo me voy a depilar la frente Porque siempre me la suelo depilar ¿Qué? Okay. ¡Hala! Ostras, eh Mirad, eh Me está quitando el maquillaje a la perfección Es que no me está dejando ni rastro, tío Mirad cómo me lo ha quitado todo Bueno, creo que se puede notar Me ha gustado mucho el resultado Así que otro aprobado Ahora que tengo la frente limpia Lo que voy a hacer es probar la depiladora exfoliadora facial Viene bastante equipadita, la verdad Una pila y todo Y también vienen con cabezales de repuesto con 6. Así que... Dios, es que... ¿Por qué lo huelo? A ver... Hostia, me he quedado ciega Ilumina un montón ¿cómo ilumina así el otro espejo oh, Es que no sé cómo se hace Madre mía, es la primera vez que uso estas cosas Si me ve mi madre Bueno, como me ve a mi mejor amiga ya Es que le pone nerviosísima que me depile la frente Porque dice que nadie se la depila Pero yo sí Es exfoliadora porque me está quitando como, como la piel, ¿no? No, pero está como quitándome piel muerta parece Mira cómo se notan los perillos esos Sí que funciona, tío A ver, me voy a desmaquillar esta parte de la cara bueno, yo le daría un aprobado Es que a mí me cuesta y creo que es por el hecho de que tengo ahora mismo la cara llena de aceite Pero bueno, lo que es el tema de la luz Y como a mí me ha hecho esto en la frente Yo le doy un aprobado, me ha gustado mucho Ahora esta desfiladora facial 2,95, eh, no sé yo Esto que es más cuchilla Y esto es más de arrancarte el pelo Por eso me da un poco de respeto porque no sé cuánto me va a doler ¿Cómo va esto, tío? ¡Uh! A ¿Eh? ver ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Hostia, tío, me lo estoy pasando por el grano como una tonta ¡Dios! Lo noto, ¿eh? Lo estoy notando mucho Es un dolor que mola, ¿sabes? En plan, es un dolor que dices ¡Oh! Dios No puedo Esto sinceramente es algo que utilizaré para la frente a lo mejor Pero vamos, que teniendo esto Siguiente producto Lo que voy a hacer es maquillarme las zonas que me he desmaquillado Con las brochas A ver qué tal la, la cajita mola mucho Porque aquí te pone un dibujo de un rostro Y esos numeritos son las brochas que debes utilizar para maquillar esas zonas Dios, tío oh, Es que me encanta Son súper suaves Dios Siempre me ha hecho mucha ilusión tener esta brocha ¡Dios! ¡Son súper suaves! Vienen 12 brochas Este pack valía 51,90 Vale, pues me voy a echar en la brocha del maquillaje El maquillaje Vamos a ponerlo a prueba ¡Oh! ¡Súper suave! ¡Me encanta! Maquilla bastante bien, la verdad, ¿eh? Ya no me queda ni pintalabios, tío Ahora para los polvos ¡Ole, ole, ole! ¡Dios, es súper suave! ¡Buah, me encanta, eh! ¡Me encanta! A ver, a ver, espérate un momento ¡Ole, ole! A ver, esto es, es un poco de principiante, ¿vale? Lo que he hecho aquí, un, esto es un poco... Bueno ¡Oye! Oh, yeah. Súper mono se queda, ¿eh? Vale, pues a las brochas les doy otro aprobado Respecto al precio, que es 51,90 Better sé que es una marca muy buena Vienen muchas brochas para todo Teniendo en cuenta que ya una brocha te puede costar 10 euros Te vienen 12 brochas Creo que el precio es bastante bueno Considero que el precio está bien Así que vamos a pasar al siguiente producto por fin 4,45 de tratamiento Será como una mascarilla normal lo dejará brillante como la queratina Obviamente no podemos pedir mucho por el precio, obviamente Esto lo que tenemos que hacer es mezclar el 1 con el 2 Dos, lo metemos en un bol, lo mezclamos Y con una brocha del pelo de tinte que no tengo Pues me lo tengo que esparcir por todo el pelo Pero para ello me tengo que lavar el pelo primero Una vez esté húmedo me tengo que quitar el máximo de agua posible Yo creo que me secaré un poquito con el secador para quitarme mmm, tanta cantidad de agua Y ya me lo pongo, lo dejo reposar 7 minutos y ya me lo lavo Le da a tu cabello elasticidad, rejuvenecimiento, crecimiento, protección, receptividad para tratamientos de color Y rellena sellando los poros del cabello Vale, y según lo que pone aquí hay que dejar secar preferiblemente al aire libre Pero yo me lo voy a secar con el secador Así que a lo mejor ahí la cago, no lo sé Así que bueno, vamos a ello Y una vez pues tenga el pelo tal Utilizaré el cepillo Que es lo último que me queda por probar Así que vamos a probarlo Y os lo enseño súper rapidito Vale, pues ya me he lavado el pelo Y tengo aplicada la queratina Efectivamente no había de sobra para mi pelo Esto yo creo que es para medias melenas O pelos cortos el olor es fuerte pero agradable. Yo creo que a lo mejor es un fail por culpa de eso, de no tener así producto. Además de que me lo he puesto con las manos por no tener una brocha. Veremos a ver, tengo que esperar 7 minutos, así que a ver el resultado en el siguiente clip. Bueno, me lo acabo de terminar de secar con el secador Más o menos, deja me dejo un poquito húmedo Ahora mismo estoy probando el peine Me gusta mucho, aunque este peine pues yo lo utilizaría Para mientras me seco el pelo Y he de decir lo que es el tratamiento de queratina Lo noto en la suavidad En el tema del brillo, no mucho Pero sí que en el tema de suavidad Sobre todo lo he notado Pero una auténtica barbaridad, como si me hubiese echado 400.000 kilos de acondicionador Le doy un aprobado los dos La queratina al fin y al cabo cuesta 5 euros No llega y tampoco vamos a pedir aquí que me brille el pelo como si me hecho el tratamiento de queratina de la peluquería pero me gusta bastante el resultado así que ya dicho esto espero que os haya gustado este vídeo eh, una cosa esta soy yo sin maquillar ya en mi salsa para irme a dormir ¿cómo que te estaba decidiendo que se te olvide? Esto es la bolita de silicona que os he dicho antes Esto realmente, el tamaño es así Viene con un agujero y tú por ahí metes agua Y al agua le puedes poner aloe vera, limón En mi caso la mía tiene limón ¿Qué pasa? Pues que yo ahora la cojo Guau, ¡Wow! Ayuda un montón a calmar la piel Y también para lo que es muy bueno es para las ojeras Que yo por suerte pues no tengo muchas Pero... ¡Oh! Ayuda a reducirlas un montón Me mola, me mola Y ahí tenéis vuestro tratamiento de lo que vosotros queráis Le podéis poner serum y todo, o sea, mola un montón Ahora sí que sí, os dejo con la Lara maquillada para la despida del vídeo a ver si lo petáis mucho a likes y yo que sé, hago una sección de probando chollos o tops productos de alguna tienda en concreto o algo. O incluso del mismo Primor. Yo tengo que ver mucho apoyo. Así que si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejadme también un comentario que no es mucha modestia. Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo.